No debe ser obligación o aplicarse como un castigo, si a eso le añadimos que los mexicanos no leemos porque no se nos enseña el gusto por la lectura o porque a cierta edad decimos que no tenemos tiempo para leer o comentamos que los libros están muy caros y para nosotros los lectores debemos de recordar que no somos una especie aparte, no somos personas importantes ni merecemos consideraciones y aplausos por abrir libros, pero sabemos que leer es alejarse por un momento de la realidad, ensanchar tus límites humanos, espirituales e intelectuales. Leer no abre los ojos de nadie, pero sí ayuda a que nos demos cuenta que ya los teníamos abiertos. Por eso, los lectores debemos convencer a las demás personas de leer, básicamente porque no saben de lo que se están perdiendo. Juan José Arriola nació en el estado de Jalisco empezando a escribir a los 10 años sus primeros textos. Es uno de los grandes de las letras mexicanas y universales. Fue escritor, traductor, editor y académico. Hoy hablaremos de un pequeño libro llamado Bestiario. Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia de la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de una profunda asimilación reflexiva. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, el roedor, o volátil, se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea, tal vez gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos al búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones energéticas de persecución y captura.